bienvenidos a Canal 49, como siempre un placer saludarlos. Qué bueno que me acompañan como cada jueves. Como ya les dije en el podcast, los movimientos siguen. El jueves pasado les hablé de nuestros agentes libres, pero en este programa vamos a centrarnos en los agentes libres que puede haber en la NFL y con lo que podrían llenar huecos los 49 de San Francisco. Además un fragmento de la entrevista que tuve con mis amigos de Touchdown MX el miércoles antepasado, con el buen Mike, así que ahí les voy a dejar algo de eso. No se olviden, 11, 12 y 13 de junio, Guadalajara, Jalisco, evento importantísimo de de los 49 de San Francisco, esperemos que pronto haya más información. Antes de continuar, no se olviden de suscribirse al canal e invitar a más aficionados Niners a hacerlo. Active la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram, ahí estamos más en contacto. Así que sin más, comenzamos. Continuamos con la revisión del off-season 2021 de los 49ers. La semana pasada echamos un vistazo a los agentes libres que tenemos dentro del equipo. Algunos son restringidos, la mayoría sin restricciones y otros tantos con exclusividad. Allí les señalé cuáles considero yo que son las prioridades para San Francisco y quienes desde mi perspectiva deberían ser retenidos dadas las necesidades y las debilidades en ciertas unidades de la escuadra gambusina. Los 49ers deberían pujar fuertemente por retener a estos elementos para mantener una base sólida y competitiva de cara a la temporada 2021-2021. 22 de la NFL y poder competir en una división que será complicadísima, jugando un par de veces contra los cardenales de Kyler Murray, los halcones marinos de Russell Wilson, porque siguen siendo de Wilson a menos que algo pase en los próximos meses, y a los carneros ahora ya de Matthew Stafford. Los San Francisco 49ers enfrentan una de las pretemporadas más complicadas y como ya les he mencionado, el éxito de la organización dependerá completamente de lo que se haga o se deje de hacer desde aquí hasta septiembre. Por eso es importante ir revisando los posibles escenarios, revisar a los agentes libres de los 49ers nos ayuda a entender con quienes podremos contar y con quienes muy posiblemente ya no para la próxima temporada. Pero no solamente tenemos que ver quién se va, sino también revisar opciones de quiénes podrían llegar a llenar los huecos que dejen quienes abandonen la organización a partir de marzo. Los 49 seguramente ya tienen todo un plan para este próximo offseason, así que a nosotros nos toca dar una vuelta por los agentes libres que habrá alrededor de la liga, jugadores que podrían dejar a sus actuales equipos y que tal Tal vez, solo tal vez, podrían llegar a ser parte de San Francisco para esta nueva temporada. Así que acompáñenme en el viaje, vamos a dar una vuelta por el mercado de la NFL. Estamos hablando de cerca de 800 agentes libres que podría haber en marzo próximo en la NFL. Casi 800 jugadores en el mercado que podrían cambiar de equipo si es que no llegan a acuerdos con sus actuales franquicias. De todos colores y sabores y para todos los gustos. Para los 49 como para cualquier organización habrá opciones. Solo hay que considerar que como ya todos sabemos el tope salarial bajará para esta temporada y San Francisco en este momento no tiene mucho dinero para buscar grandes contratos. Al menos si buscan retener a la mayoría de la escuadra con la que se cuenta actualmente. Dicho esto, revisemos a los agentes libres que podrían interesarnos, pensando en posiciones claves que podríamos llenar y otras que podríamos reforzar. Así que vamos a comenzar este programa con la unidad que considero más importante para reforzar en este off la línea ofensiva, y nos centraremos en 7 agentes libres que creo podrían encajar en San Francisco y llenar necesidades que tenemos o podríamos tener en la online. Sería inútil revisar a los casi 800 agentes libres además de imposible, así que comencemos a hacer este ejercicio con esta unidad. En en próximos programas revisaremos más agentes libres en otras unidades importantes para el equipo, antes de que comience la agencia libre. Eso sí, siempre conscientes de que para que alguno de estos jugadores llegue a San Francisco, habrá que sacrificar a otros. Dicho esto, comencemos. Brandon Scherf del Washington Football Team es para mí el guardia derecho ideal para cubrir un hueco que ha atormentado a la línea ofensiva de San Francisco por años y que me atrevo a decir le ha costado a los 49 muchos golpes a sus mariscales de campo y que además implicó mucho en los últimos drives del Super Bowl 54 como ya les expliqué en el video de Enrique Garay. Scherf está calificado con un overall de 84.1 pues en 2020 solo cometió dos castigos y permitió solo tres capturas de coreback. Brandon podría ser la pieza que necesita esta línea ofensiva y definitivamente le haría la vida más sencilla a Mike McClinchy. Tiene 29 años y se volverá agente libre sin restricciones en marzo. Si Washington no llega a un acuerdo con él, su valor en el mercado está por encima de los 15 millones de dólares por temporada. Nick Eston, guardia derecho de los Santos, es un jugador que estuvo con los Vikingos y desde entonces es uno de los mejores guardias derechos de la liga. El año pasado estuvo con los Saints y en este momento es agente libre sin restricciones. Tuvo un overall de 59.6, permitió solo dos capturas y cometió tres castigos. Se rumora que los Vikingos lo quieren de regreso, pues los Santos están metidos en problemas de tope salarial y su valor en el mercado es alrededor de 6 millones por temporada. A sus 28 años me parece una excelente opción para cubrir la posición de guardia derecho en el el equipo a un precio muy razonable. J.R. Suisi es un guardia derecho y mi última opción en esta posición, dado que Lane Taylor de Green Bay tuvo una lesión la temporada pasada y ya no queremos jugadores lesionados en el equipo. Suisi llegó en 2012 a Seattle vía draft como séptima ronda, pero la verdad que lo ha hecho bastante bien. Las últimas dos temporadas jugó para Arizona. En 2020 solo permitió una captura en 643 snaps y solo cometió tres castigos con un overall de 52.5. Y a un costo promedio de 4 millones por temporada, me parece una mejor opción de lo que tenemos en en este momento. Alex Mack, centro de los Atlanta Falcons y veterano de 35 años, agente libre sin restricciones, me parece que es el mejor disponible para 2021, podría venir a reforzar la línea indudablemente en San Francisco. Si se libera Ben Garland y de alguna manera el equipo se logra deshacer de Weston Richburg después del 1 de junio, más algunas piezas, podría tener el espacio para firmar a Mack, quien en 2020 solo permitió una captura de coreback y solo cometió tres castigos, terminando con un overall de 65.6. El costo, alrededor de $10 millones para 2021. Corey Linsley es otro centro que me parece encajaría perfecto en San Francisco. Agente libre sin restricciones de los empacadores de Green Bay. Los empacadores, al igual que los Saints, tienen problemas con su tope salarial y posiblemente lo dejen ir. Y para los 49 podría ser la solución en el centro de la línea, pues Linsley solo permitió una captura en 2020 y no cometió un solo castigo, con un overall de 89.9. El costo por Lindsay rondaría los 10 millones de dólares para 2021, pero me parece que valdría la pena considerarlo. Por último en la línea consideraremos algunos tacles izquierdos si es que Trent Williams decide abandonar el equipo. Y comencemos con el veterano Russell Lockung, quien llegará a Seattle en 2010 vía draft y que ha tenido una carrera más que sólida pasando por Denver, San Diego y recientemente Carolina. Se vuelve agente libre sin restricciones, jugó solo en 7 partidos con Carolina pero en 406 snaps solo cometió 4 penalties y 3 capturas de Coreba para un overall de 73. A sus 33 años puede ser un riesgo alto pero el costo sería menos al de Trent Williams, con un un salario proyectado de 13 millones en 2021. Alejandro Villanueva, un tackle izquierdo agente libre sin restricciones de los Pittsburgh Steelers. Llama mi atención no solo por su historia, sino por la excelente campaña 2020 que tuvo con los acereros, pues en 1097 snaps solo permitió 3 capturas y cometió 4 castigos. Esto le da un overall de 74.6, y ante la escasez de tackles en este offseason, me parece otra buena opción para los 49, pues de no ser retenido por Pittsburgh, sería una buena opción a un costo no mayor a 8 millones para 2021. Hay otros nombres como Cameron Fleming, de los gigantes, David Sharp, del Washington Football Team, Jason Peters, de Filadelfia, Dakota Dossier de Minnesota, un viejo conocido Mike Yupari, ahora en Seattle, o Mike Ponzi, de Los Ángeles Chargers, por ahí. Pero los que menciono me parecen linieros que podrían funcionar de maravilla en la línea ofensiva de San Francisco. Les daré un ejemplo haciendo matemáticas para borrachos de algún movimiento que podría considerar San Francisco viendo estos casos. Supongamos que los 49 dejan ir a Trent Williams, lo cual espero que no suceda porque me parece que en este momento es el mejor tackle izquierdo con el que podemos contar. Pero supongamos que se va. El equipo podría destinar esos 20 millones que pretende Trenton para ese 2021 en contratar a Alex Mack como centro que costaría 10 millones aproximadamente y a Alejandro Villanueva como tackle izquierdo que costaría aproximadamente 8 millones en 2021. Serían 18 millones contra 20 de Williams y se ahorrarían 2. sin contar dejar ir a Richburg y tal vez Garland. Obviamente hay que ver dinero garantizado, bonos, etcétera, etcétera, pero a grandes rasgos por ahí iría la cosa. Lo que quiero decir es que San Francisco puede tener opciones. Se dejaría ir a un All Pro, pero se obtendrían dos buenos linieros que complementarían la unidad. San Francisco tiene un enorme reto tratando de reforzar la línea ofensiva o al menos no permitir que se debilite debiliten este off-season. De lo que hagan en la agencia Libre, dependerá cuáles serán las prioridades para el draft en abril próximo. Hasta aquí esta primera parte de agentes libres en la NFL y lo que podría voltear a ver San Francisco una vez que inicie todo este proceso. La siguiente semana continuaremos con otra unidad importantísima, los backs defensivos. No se lo vayan a perder. Ahora les dejo un fragmento de la conversación que tuve con mi amigo Mike del canal Hermano Touchdown MX. Espero que les guste. Ahora sí, Pablo, mi hermano, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, Mike. Muchas gracias por, por invitarme aquí a Touchdown MX. La verdad que siempre es un gustazo platicar con la banda tochera y, y... Pablo, mi hermanito. Antes la pregunta obligada. ¿Cómo te hiciste fan de los 49ers? Ah, pues es que ya tengo mis años, no. Es obvio, digo. Me tocó, me tocó la época dorada de los Niners en los 80 Yo, yo, yo soy modelo 79. Entonces yo, digamos que empecé a aficionarme de los Niners por ahí del 84, segundo Super Bowl de los 49, pero mi papá pues, ya era Niner, ¿no? De la vieja escuela, y, y digamos que lo traía yo en el ADN. Por eso es que empiezo yo a seguir a los Niners, también porque yo en, mi, en mis tiempos todavía me tocó la, la, la, la afición así en la de los vaqueros. Ok. Entonces, ...nunca me cayeron, ¿no? Entonces yo dije... ...no, yo quiero a los Niners... ...y desde entonces me quedé con ellos... Oye, ¿y tienes algún jugador favorito? ¿O o no? No, sí, pues sí... ...es inevitable tener favoritos, ¿no? Y creo que son los obvios... Este, ...por más que le busques... ...pues ese es Montana, Rice y Steve Young, ¿no? Yo, eh, eh, sí, mi número uno lo tengo como... ...todavía no me decido entre Rice y Montana pero está, está entre esos dos todavía. Algún día decidiré. Tú cuéntame, ¿cómo viste la y cómo calificarías la temporada de los 49ers en, esta, en este 2020? Híjole, pues yo creo que, que así en un adjetivo sería frustrante, ¿no? Creo que no nada más yo, sino toda la afición y en general muchos analistas no se imaginaban la, la, la horrible temporada que vamos a tener no después de jugar el Super Bowl. Lo mínimo, lo, lo mínimo que se esperaba era, era regresar a playoffs, ¿no? O sea, por ahí, no sé, final de la nacional. Entonces, con todas este, este, esta, estas lesiones que hubo, ¿no? Que fuimos, no sé si el más lastimado, uno de los más lesionados, con toda la situación del COVID, eh, con quedarnos sin estadio en las últimas semanas, creo que sí fue muy desafortunado, tuvimos muy, muy mala suerte. está con toda esta locura que se viene hasta lo de Garópolo. Vamos a comenzar primero por la parte de agencia libre, Pablo. ¿A ti te gustaría alguno de los corebacks que está en este punto o que es, posiblemente vayan a estar en el mercado o te gustaría quedarte con Polo? ¿Qué opinas? Pues Garoppolo yo no le veo, yo no lo veo mal en el equipo. Mi problema con Polo es su rentabilidad física. Ya después de la lesión en, en, en la rodilla, ya no es el mismo. Eh, y, y ahorita pues con esto del tobillo, creo que cada vez va más para atrás en el aspecto físico, y eso no sé qué tan rentable nos, nos resulte, porque hay que pagarle 26 millones al señor este año, y si se vuelve a lesionar, pues va a volver a hacer dinero tirado a la basura. Por el otro lado, si lo si lo dejas ir, te ahorras 26, pero Rogers se va a cobrar 40, y, y, este, y aparte, si te quieres traer a Wilson también quién sabe cuántos va a querer y aparte quién sabe qué le vas a tener que dar a los Seahawks o Dishon Watson, ¿no? que está pidiendo, o pues, se habla que piden dos primeras, dos segundas, dos terceras y dos jugadores defensivos, o sea, los pues, texanos quieren armar un equipo por Dishon Watson y, y yo no creo que ese sea el camino que deba de tomar Francisco. Oye, de los agentes libres, cuál es a ti te gustaría que... y cuáles tú cerrarías? Pues mira, yo a los que ya les diría adiós, así ya gracias por participar, Jerick McKinnon, Kevin okay. Toleman, D. Ford, Solomon Thomas, y, y creo que esos cuatro son los que ya gracias por participar. Y, y las prioridades que yo sí creo que, no sé, porque también no hay mucha lana ahorita en el equipo, pero yo sí pujaría principalmente por Trent Williams, no por ese tema de la línea ofensiva creo que por ahí se de todo. Después a mí yo en lo particular yo yo yo empujo mucho porque ojalá se quede caer Buscheck que creo que es fundamental en la ofensiva de San Francisco por el ataque terrestre. Este ahí Keegan Williams nuestro nuestro nuestro Corner este Nickelback. Y Jason Berrett, que creo que también con la salida de Sherman, y es que también en la secundaria es donde más agentes libres tenemos. Entonces mantener a eso a Jason Burrett y a Kevin Williams. Y aparte, pues darle su contratote que ya se merece Fred Warner. Creo que esas son las, las, las prioridades, ¿no? Oye, mi hermano, y está que estamos tocando posiciones. Para ti cuáles serían las tres posiciones que debe de atacar los 49ers si sí, se puede, porque viene la reducción del tope salarial. De lo que pudiera poder atacar en la agencia libre. Está, está bien complicado precisamente por esto de las lanas. Porque te digo, San Francisco, creo, si bien nos va, tendrá como 30 millones arriba del tope, y, y con ese dinero se te va en el contrato de, de, de Trent Williams. Entonces no hay, no va a haber lana para atraer mucha agencia libre. Habrá que ver, porque si se libera a De Ford y a, y, a, y a Weston Richburg después de, de, de junio se ahorra más lana, ¿no? Pero aún así creo que va a estar complicado. A mí sí me gustaría, vía draft, o, porque en draft tenemos 10 picks ahorita, vía draft y se puede inyectar algo de agencia libre, sería en la línea ofensiva. Yo llevo años pidiéndole a los dioses que llegue un guardia derecho, porque por ahí nos entra todo, ¿no? Por el guardia derecho ha sido la cruz de San Francisco en el Super Bowl, o sea, es, es, es horrible ese lado y esquineros, Perímetro vamos a necesitar porque se va Sherman, yo no sé si Jason Broguet se va a quedar, pero la secundaria no más en San Francisco, creo que en cualquier equipo de la NFL ese es primordial porque en una liga ya tan aérea como es hoy en día, si no tienes Perímetro estás acabado la frontal de San Francisco hay que ver cómo regresa porque para mí un disparo que se dio en el pie San Francisco, y lo he dicho también muchas veces, puede dejar ir a DeForest Wagner es... Híjole, no, y cómo cambió la defensiva de los Colts Sí, no, cañón, y luego la lesión de Bosa Bosa va a regresar, pero también, yo no sé Ojalá regrese al 100, pero va a tardar Va a tardar un rato en que recupere el nivel Porque esas lesiones son, son bien fuertes Entonces, San Francisco no tiene frontal Va a necesitar Perina. Esas son las áreas que creo que San Francisco Tiene que buscar fortalecer ¿Crees que sería viable en el draft? tan pronto por un corner o cuál sería tú la posición que te gustaría abarcar con esa selección no, mira yo yo sí soy de, de, de línea ofensiva, guardia de o sea si yo pudiera yo fuera eh, parte de la gerencia de San Francisco quien toma las decisiones yo sí buscaría en la primera ronda en ese doceavo pick este, guardia derecho, para mí es el guardia derecho, si, si, si se va a tren Williams, entonces tienes que ir por un tackle izquierdo o un centro, pero es alguna de esas. Para mí, la primera, el primer pick es que hay, hay dos filosofías: ¿no? hay quienes toman lo que necesitan y hay Exacto. quienes el mejor disponible. Exacto. En, el caso, en el caso de San Francisco, sí creo que tienen que ir por lo que se necesita. Si Patrick Surtain está, está, estuviera disponible en ese doceavo pick, pues sería como bien tentador, ¿no? Pero este, pero sí creo que estamos bien ofensiva. Mira, el, el draft pasado. Yo hice mucho coraje cuando se tomó a, a Japón Kinlow, porque teníamos el pick 12, me parece, o 13 y Lo intercambiamos, lo intercambiamos con, con Tampa Bay y ellos se llevaron a Tristan Wirz y, y bueno No sé si tú has visto el trabajo que ha hecho Tristan Wirz en la línea de los tucaneros, Entonces, si nosotros lo hubiéramos tenido, hubiera sido otra cosa Japón Kinlow es un proyecto que ahí va, pero no fue de impacto inmediato y, y yo tengo mis serias dudas si va a ser lo que, lo que estábamos buscando. ¿Cuál es el equipo que, si sí dice, o oh, hay dos que dices, no, o sea, sí, no puedo contigo? Mira, es que, <coughs> perdón, la, pues las rivalidades históricas de San Francisco por, por división o por estado, ¿no? Siempre, siempre han sido los Carneros, los Raiders, bueno, que ahorita ya están en Las Vegas, entonces ya también ya no nos, ya no nos mueven tanto los Carneros, este. Pero yo así, al equipo que nomás, yo en lo personal no trago, y no soporto a los vaqueros. Yo a los vaqueros nomás, no, no, con todo respeto para la afición de los vaqueros, porque reconozco que son un gran equipo, el verdadero equipo de América para mí. Sí, pero, totalmente. Pero nomás no los quiero a los vaqueros, y... Después de los vaqueros, creo que... Híjole, no sé, no tengo un, un, un, un odiado, pero... pero últimamente, pues, no, no, no me caen muy bien los e hijos, ¿no? <risa> sí, ¿no? Cómo no, mi hermano. Pero, ¿qué partidazos nos regalan cuando cuando se enfrentan? ¿Tú qué prospectos de coreback sí consideras que vienen del draft para decir este chico sí puede hacer algo o este, le creo que puede salir por ahí mal? Es que, mira, yo creo que o sea, esta clase viene viene llena de mucho talento como corebacks, ¿no? Hay que ver ahí también de qué universidades vienen, porque no es lo mismo jugar en el, el Park, ¿no?, que en otras universidades. El problema de Zach Wilson, por ejemplo, es que viene de BYU, y los rivales contra los que se enfrenta no son de mucho nivel. Yo, yo en lo personal, al único que le veo realmente ya todo para funcionar en el Pro es a Trevor Lawrence, creo que ese chavo va a estar bien cañón, o sea, independientemente de que perdió el, el partido, ¿no? Ahí la defensa pues, no existió. En, en, en el juego este contra Ohio, y Ohio era un trabuco. Pero Trevor Lawrence me parece que es el único al que yo sí le veo así impacto inmediato. Los demás, inclu, incluyendo a Justin Fields y a todos estos, sí creo que les va a llevar un par de añitos al menos adaptarse a, a la NFL. Pero, pues de repente viene un... Un tal, no un conocido, este que vino después de Peyton Manning, de los Chargers. <risa> <risa> no, es ese híjole. La... Eso es algo que, Ese es un tema que yo, que yo también uh, he tocado mucho, esto, en esto de draft, ¿no? Porque siempre está el hype de, de, de la primera ronda, ¿no? Y se cree que en la primera ronda va a llegar las estrellas. Y no es cierto. O sea, San Francisco es un claro ejemplo. George Kirby fue tercera ronda, Fred Warner fue quinta ronda, me parece, tercera o quinta ronda. O sea, y está una, Solo Montomas. Solo Montomas fue primera ronda. En ese draft llegó Ruben Poster... que se fue así súper rápido. Esas primeras rondas no siempre, no siempre son lo que se espera. A veces en una tercera, una cuarta, a veces hasta en una quinta. Tom Brady, ¿no? Fue, pues, creo que sexta ronda. Sexta ronda. O sea, imagínate. Entonces pues no no hay que no hay que deslumbrarse con esa ansi ansiada primera ronda puede llegar algo mejor después pero tiene que ver mucho con los scouts y que los coaches hagan caso porque mira algo de lo que estaba en San Francisco es que Shanahan y Lynch no le hacen caso a los scouts y, y eso a veces eh, nos ha costado dejar ir a jugadores como Patrick Mahomes. Oye Pablo y tú qué opinas digo es muy muy temprano para decir algo así pero ¿Cómo ves a los 49ers para la siguiente temporada haciendo bien las cosas? Es muy temprano, yo lo sé, pero... No, pues es que ese, ese es el punto, ¿no? Si hacen bien las cosas, o sea, para mí la clave de la siguiente temporada va a estar en este offseason si es Para ver realmente hasta dónde podemos llegar en septiembre es ver cómo van a mover las, las cartas en este offseason Si lo hacen bien... Si lo hacen realmente bien, creo que San Francisco tiene, tiene todo para regresar, fuerte. O sea, no me quiero atrever a decir que Super Bowl otra vez, ¿no? Yo la verdad es que no vi mucho nivel en la conferencia nacional este año. Yo siento que si San Francisco hubiera estado entero y hubiera estado sano, repetía sin problemas, ¿no? Pero, pero vamos a ver cómo se refuerzan también los demás equipos. Yo creo que San Francisco sí puede ser uno de los favoritos, estando completo, sano. Y, y haciendo bien las cosas se negoció. Pablo, ahora sí, para conocerte también un poquito más ¿Cuáles han sido las tres derrotas de 49ers que más te han dolido? Híjole Digo, cualquiera pensaría que Super Bowl, ¿no? Pero a mí me dolió mucho esa precisamente con tus gigantes Allá en el 90 Cuando pues, nos, casi prácticamente nos retiraron a Joe Montana Con ese trancazo en la final de la nacional. De Leonard Marshall, esa, esa es una de las que más me ha dolido, otra fue en, en, en los noventas, me parece, yo lo juntaría en una, ¿no?, un par de finales de la nacional que nos ganaron los, los vaqueros, esas, esas sí me dolieron bastante, y, y, y ¿sabes cuál me dolió mucho? También porque sí vi un juego yo muy raro hablando de estas eh, cosas, la final de la nacional del 2013 contra Seattle, me, Sí me caló porque creo que los el arbitraje estuvo bien raro, bien, bien raro ese ese juego. Los Super Bowls, fíjate que pues sí, sí, se te rompe tu corazoncito, ¿no? Pero pero no, al final no me dolieron tanto como esas que, que te menciono. Oye, Pablo, pues en verdad, mi hermano, un gusto. Digo, quizá no hablamos tanto de 49 pero siempre también es bueno conocer este una perspectiva diferente, una opinión. Al final es muy temprano todavía para responder muchas preguntas, principalmente en temporada baja, pero sí, este, te, a, te agradezco mucho y antes de todo, por favor, cuéntanos de tu canal, de, que, de qué va, este, por qué comenzaste a hacerlo, cuéntanos todo, bro, para que también la gente te conozca un poco más por ese lado. Ya, pues sí, mira, tengo un canal en YouTube, ¿no? Que es, se llama así Canal 49, que es Completamente dedicado a los 49 San Francisco Lo empecé en 2018 Pues por esto, ¿no? Porque yo veía que había muchos canales De, de fútbol americano O había canales que sí hablaban de los 49 Pero todos son gabachos, ¿no? En inglés Mucha afición Pues no, no se enteraba mucho de las cosas Entonces a mí me surgió pues, esta, esta Pues esta como iniciativa Tengo la Tuve las herramientas Tengo las herramientas, ¿no? Porque me dedico mucho a la producción de video para poder hacer esto, y, y pues ahí lo tengo, no los lunes hago un podcast, ¿no? que subo en, en la tardecita, en donde hablo pues, de las noticias que están pasando, de los juegos, en temporada, de lo que está pasando, cómo nos fue, bla, bla, bla, los jueves subo lo que se llama ya, que fue con lo que empecé, que es el canal 49, donde ya hago todo un trabajo más más en forma, igual hablo de los 49, doy mis puntos de vista, doy mis opiniones, Analizo a los rivales que vienen, o analizo las cosas que están pasando y es y los viernes hago una especie de simulación jugando Madden, que también está como bien divertido, ¿no? Y, y, pero pues estoy, pues, constantemente estoy pensando qué nuevas cosas puedo, puedo agregar, ¿no? El canal es, es, es dirigido a la afición de los 49 pero pero también están invitados todos, ¿no? Por ahí me comenta mucha gente de, de otros equipos, de los vaqueros de los Jets, de los cardenales ¿no? Rivales divisionales, pues, también hay Hate, este y pues ahí andan todos, pero ahí me encuentran así en, en, en, en YouTube como Canal 49, pues, también en las redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram así estoy como Canal 49 Pablo, ¿qué onda? ¿así le entras al debate de del Go? Okay. Puestísimo, mano, o sea y no, y no, porque no porque quiera yo ganar, ¿no? Al final, como te digo, respeto mucho la, la, la de todo, pero sí aprender, aprender a ver otra perspectiva, ver otros puntos de vista, a lo mejor ver cosas que yo no estoy viendo de Tom Brady para considerarlo el goal, y si yo puedo eh, aportar algo para que ellos pues puedan considerar la posibilidad de que no es el gol, pues adelante. ¿no? Pues ay ah, Pérez, ¿quién mejor para hablar de los 49ers y fútbol americano en general, mi hermano? Mucho, mucho amor para sí. Nada, gracias a todos Pablo, un placer, mi hermano Espero que, como te mencioné, que no sea la última vez Voy a seguir acá armando los Este tipo de situaciones Y sí, queda pendiente ese debate Que estoy seguro va a generar Muchísima cañita Qué polémica Mucho hate y mucho amor <risa> Mucho hate y mucho amor, mi hermano, totalmente pues eh, eh, Juan Carlos, felicitaciones a los dos, sus canales son geniales y Go Niners, éxito para ambos. Juan Carlos, mi hermanito, muchísimas gracias. Pues Pablo, un placer, bro, Este, yo aquí termino el, el live, pero nos vemos acá en el, que es como el lounge, ya este para, para allá, mi hermano, pero de verdad, gracias por haberte pasado aquí. Suscríbanse, de verdad, sean fans o no de 49ers, el contenido de Pablo totalmente recomendable, fresquito, muy buena edición, que, que eso es lo que le hace falta a muchos canales, la verdad. Y el tuyo, mi hermano, increíble, bro. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias a ti, Mike. este Un placer estar aquí en Touchdown MX, conocerte, la verdad, personajazo, no, no me imaginaba que fueras tan, tan chido, buena onda y tan ameno. Este, y siempre platicar con banda que, que, que sabe, que conoce del deporte, pues es, es, es de agradecerse. Eh, un abrazote para ti, mucho éxito también, pues, este, a todos los que estuvieron aquí, dándose el rol y agu nos aguantaron casi hora y media. ¿sabes? Sí. Y, y pues nos vemos para el debate, nos vemos pronto, hermano. Va, Ya estás, Pablito, muchas gracias, mi hermanito Tocheros, les agradecemos por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Hasta aquí esta emisión de Canal 49, muchísimas gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse al canal y seguir invitando a más aficionados Niners a hacerlo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo nuevo contenido. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, en Twitter y en Instagram para que estemos más en contacto. Ya saben que los lunes subo el podcast, los jueves el Canal 49 y los viernes voy a continuar con los gameplays porque algunos de ustedes lo siguen pidiendo. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, síganse cuidando y ya lo saben. Paul that